hola buenos días bienvenidos a los diarios de gordon y aquí estamos en ávila estoy en ávila de verdad estoy de retiro y yo voy al retiro dos veces al año y es un fin de semana con, con gente semejante sabes eh, con eh, gente muy buena para meditar para centrarme un poco y Hemos cambiado de sitio y ahora estamos en Ávila. En Ávila tiene fama por sus piedras. ¿vale? No sé si podéis ver la cantidad de piedras que hay aquí. Y, y son eh, son piedras muy, muy duras, muy duras estas. Pero como se nota que, que que son muy piedras muy lisas que quiere decir que han estado aquí en, con la lluvia y todo mucho tiempo, mucho tiempo. Y es un, una zona, este es, es, es un club de vela eh, y es una zona lejos de, de la carretera principal una zona tan tranquila, tan tranquila y nunca he estado aquí pero me encanta y claro que con el agua y hoy hace un día de no de calor pero tampoco de frío y es el primer, son la primera semana de, de ya un cambio, ya viene la primavera y, y está todo, todo muy bien. Entonces hoy es domingo, vuelvo hoy, pero voy a pasar un ratito con mis amigos y, y luego volver a casa. Duermo, no duermo bien eh, estos fines de semana. ¿Por qué? Porque estás en una habitación con 20 personas y todos dormimos, en, eh, tenemos un colchón cada uno y dormimos allí juntos. Y claro que si estás con 20, 20 personas, Alguien ronca y normalmente con 20 personas, 3 personas o 4 roncan. Y, y no, no lo soporto, no lo soporto. Pero bueno, es una cosa que, que no tiene importancia. Lo importante es estar aquí. Uh, viene un, viene algo, una moto. Entonces, eh, ahora voy a volver y eh, eh, pero quería compartir un poco de las vistas aquí, un poco de, de lo que hay, ¿sí? Qué bien. Vale, hasta luego, chicos.